Bienvenidos, Sagitario, me da muchísimo gusto que estés el día de hoy conmigo. Es un día maravilloso, es un día muy bonito y cada momento es digno de disfrutar y de saborear. El día de hoy vamos a ver cómo está tu energía, qué mensaje trae para ti los ángeles y arcángeles. Entonces, yo te invito a darle like, a suscribirte, activar esa campanita. Por supuesto, dejarnos tus comentarios, cualquier comentario para nosotros nos sirve porque sabemos de ti, de tu evolución y nos encanta leerte. Entonces, vamos a ponernos en disposición, vamos a ponernos en modo receptivo para recibir estos mensajes que traen el día de hoy para ti. Le damos también la bienvenida a nuestros ángeles, arcángeles, principalmente a Dios para que a través de ellos lleguen estos mensajes a ti. Recuerda tomar lo que más te resuena y aquello que no, simplemente suéltalo, déjalo pasar. ¿Ok? Entonces, bueno, venga, venga conmigo, vamos a, a disfrutar de un momento. Entonces, vamos a ver qué es lo que traen el día de hoy para ti, los mensajes. Ok, mira esta carta. Espacio. Cuando eh, el, el hecho de que salga al revés no es, no es malo, no es negativo, eh, únicamente la carta, la carta te lo está diciendo, es darte, es darte tu espacio, tu tiempo, tu momento para respirar, para observar, para conocerte, eh, para estar en conexión contigo. Y recordar que al darte este espacio, también se lo estás dando a los demás. Es respetar su, su, su entorno. Eh, en, cualquier, en cualquier relación, en, en cualquier relación sana, eh, de trabajo, de amistad, de, de amor, de pareja, vaya, este, hay confianza, libertad. Entonces, no no trates de entrar en la mente de los demás, ni, ni ver en su interior. Es más bien dar, darte ese tiempo y ese espacio a ti, de nuevamente hacer esa conexión contigo. Al hacer esto, le estarás dando a los demás ese mismo espacio. Pero recuerda que siempre es comenzando con uno mismo, hacer estos espacios, estas pausas, para volver a hacer esa conexión. La siguiente carta que la acompaña es expiación, es ese proceso de liberación. La, la misma carta lo demuestra, es esa luz, es, es este encuentro nuevamente con, contigo y con lo que realmente eres, que tú eres luz. Cuando estás en este proceso de, de expiación, es este proceso de, de liberación, de perdón hacia ti mismo por haber decidido estar en, pues, en los condicionamientos y creencias. Eh, Purificas la culpa. En realidad no hay culpa, pero eh, en el mundo de, de las creencias y condicionamientos y en el deber ser, eh, nos hicieron creer que sí. Entonces cuando empiezas a remembrar lo que realmente eres es cuando se produce, se produce perdón, este proceso de expiación. Te la voy a voltear un poquito para que la puedas observar. ¿Ves la silueta? Es, es tu energía, eres tú que está en este proceso de expansión, de estar en conexión con la fuente y es cuando se produce la expiación. Es hacer esa conexión y esa liberación. Entonces, es, está muy padre porque te están diciendo, ven ve tu interior, ven ve ti, ahí están las respuestas. La siguiente carta que lo acompaña es Inocencia. Ve, eh, se ve la imagen de una niña y aunque la, los niños son inocentes, efectivamente carecen de sabiduría. Están apenas comenzando este, este, este camino. Entonces, eh, acompañado de la, de la sabiduría es... Volver a hacer esa conexión con tu, con tu inocencia, con esa pureza, eh, darte cuenta que no hay culpa y pecado son solo ilusiones y que eres completamente libre, que tu ser brilla, que tú eres luz y que puedes expandirte. Entonces, haz, esta, haz estas conexiones, estás en este proceso, es momento y la carta que te lo reafirma es esta. Ve la imagen está liberando, está saliendo, está disfrutando, eh, está en conexión con la naturaleza, con, con todo lo que le rodea y se está liberando de todas estas ataduras y condicionamientos en los cuales eh, a lo mejor muchas veces todavía, todavía estás. Entonces es momento de salir de, de esa jaula en la cual tú solito has entrado, pero que también puedes decidir salir de ella decidir, remembrar y hacer esa conexión contigo, entonces haz estas pausas, vuelve a, a, a tu interior y, y estás en el proceso. Entonces, libérate, libérate de todas esas ataduras y experimentate como lo que realmente eres, un ser maravilloso, libre y abundante. Permítete limpiar esos conductos, para que esa energía comience a, a fluir en ti. Vamos a sacar dos cartas más para ver cómo, cuál es el siguiente paso, cuál es esa guía. Ok, me están diciendo hacer este espacio, que estoy en un proceso de, de liberación de culpa, de liberación de, de perdonarme por eh, decidir estar en, en estos condicionamientos. Y remembrar mi inocencia y mi pureza, salir de esta jaula, pero y, y, y cómo no entonces vamos a ver qué es lo que te están diciendo. Mira, te están diciendo, deja de cargar estos lastres. Esta carta, aquí hay mucha acumulación de cosas que no sirven, que no te están funcionando. Entonces, libérate de todas estas cargas. Eh, muchas veces jugamos a ser salvadores de los demás, entonces es momento de que la sueltes, es momento de que dejes atrás todo eso y que seas tú, que comiences a ser tú. Cuando empiezas a dejarte cargar tantas cosas, entonces es cuando comienzas a fluir, hasta te sientes más ligero. Entonces suéltalo, no, no, no estés en el deber ser, sé tú, sé libre. Y aquí te lo está diciendo, la carta que no te gusta, esta imagen está soltando, está soltando todo aquello que no le sirve, y fíjate que el fuego es purificación, entonces el decir realmente lo que lo que no te está gustando, y desdecirlo desde, desde tu alma, está bien porque comenzarás a escucharla, no tienes que decir sí a algo solo por, híjole, es que es mi amigo, híjole, es que es mi familia, es que no, no, no, sé tú, sé libre y decide, y comienza a decidir, por ti, por lo que realmente estás sintiendo. Entonces, espero que estos mensajes te hayan servido. Tomes lo que más te resuena, lo que no simplemente déjalo pasar. Eh, recuerda que es una tirada general. Si, si te gustaría tener una, una tirada personalizada, también por favor abajo déjanos tus comentarios y con mucho gusto te, te hacemos llegar la información. Y por último, lo que más nos encanta son los mensajes canalizados. Vamos a ver qué mensaje trae para ti el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje con el que vamos a cerrar? Entonces, el número 7. El número 7 corresponde al mensaje del libro de vivir en la riqueza, desde la abundancia. Ok, te leo tu, tu mensaje del número 7. Del número tu primer valor es la paz. Comúnmente los seres humanos vivimos en estado de supervivencia con sentimientos encontrados desde la sensación de tranquilidad hasta de mucha complejidad en la vida. Todo esto percibido a veces en un mismo momento, generando cada vez más sentimientos de desequilibrio y no sabiendo por dónde vamos. ¿Sabías que esto surge por sentirnos inmersos durante tantos años en un marco de creencias en el que el mundo al revés había sido disfuncionalmente, lo que habíamos creído que nos llevaría a la supervivencia como raza humana. Pero, ¿qué es el mundo al revés? El mundo donde nos enseñaron que para ser feliz primero debemos invertir toda nuestra energía y tiempo en hacer lo que para todos es lo correcto, dejando a un lado nuestros sueños y la pasión con la que vivíamos cuando éramos niños. El mundo al revés es el que nos, in, nos dicta a la sociedad que así es como debe ser y que hay que esforzarnos al máximo en todo, aun cuando no nos guste o nos llene al 100%. Ese mundo donde esa presión te dicta que debes ser feliz, que debes ser feliz, debes ser feliz, que terminas frustrándote porque no te sientes feliz ante tal presión social. Hoy solo respira, hazte consciente de tu alrededor intentando no juzgar, solo observa y siente el amor que los ángeles y el universo tienen para ti. Eres un ser muy amado al que no se le pide y no se le exige. Wow, creo que el mensaje está más que claro. Yo te dejo con este inmenso amor, con este gran regalo y te abrazo de mi alma a la tuya. Yo me despido recordándote y pidiéndote me regales un like, suscribirte, activar esa campanita. Déjanos tus comentarios. Nos vemos en la siguiente tirada. Nos amo.